En este vídeo os vamos a intentar transmitir la importancia que tienen los ensayos a la hora de nuestra presentación. Y os vamos a intentar convencer de ello. Los ensayos son la mejor medicina que tenemos a nuestra disposición contra los nervios de última hora del día de la presentación. Pero eso sí, hay que ensayar y ensayar de verdad. No nos valen ensayos mentales, tenemos que ensayar con todo. Tenemos que ensayar con nuestros medios tecnológicos, tenemos que ensayar la parte de comunicación no verbal, la parte del discurso, las transiciones e incluso la audiencia. Se ha demostrado que la probabilidad de tener nervios el día de la presentación decrece significativamente con el número de ensayos que se hayan realizado previamente. Y si es algo tan bueno, ¿qué es lo que nos impide y nos retrae de hacerlo? Pues uno de los cuatro caballos tractores del miedo, os acordáis del caballo del comportamiento en forma de pereza, es el que nos hace que tengamos cierta reticencia a la hora de ensayar. Principalmente ¿por qué? porque nos acerca a esa situación, nos acerca a esas inseguridades, a esas incapacidades que vemos a la hora de hablar en público pero no creéis que es mejor ponerlas en evidencia fuera del foco, fuera del estrado, donde todavía tenemos posibilidades de camuflarlas y hacer que no se vean. Por eso os invitamos a que ensayéis de verdad. Como dice Javier Reyero en Hablar para convencer, hay que ensayar para presentir el discurso. No nos valen ensayos mentales de, ah, yo lo imagino detrás de esta diapositiva va esta otra y la... no nos vale, no, no se puede dejar cosas al azar. Hay que ensayar todo, en todas las condiciones. porque Porque el ensayo nos da una visión conjunta de nuestra presentación. Nos ayuda a hacernos con el material, a hacernos con el discurso que hemos preparado, a practicar el vocabulario, que a veces puede ser complicado, a clarificar las ideas, a preparar las transiciones entre las diferentes fases de la presentación. Además, nos ayuda a temporizar convenientemente nuestra presentación para que se ajuste al tiempo estipulado por la organización o por el organismo donde tengamos que dar nuestra presentación. Otro punto importante es que en el ensayo podemos incorporar todo el control de aspectos tecnológicos como vídeos en los, en los ficheros de apoyo multimedia que a veces dan problemas de última hora cuando no lo tenemos bien controlado. Y además podemos ensayar aspectos de naturaleza paraverbal para ver cómo es nuestra voz y de comportamiento no verbal que tanto hemos dicho que influye en nuestra audiencia hemos dicho que hay que planificar todo, incluso si podemos conocer por adelantado la sala mejor que mejor y e tener preparado un plan B por si la presentación no va en los términos que nos habíamos imaginado es decir, por si nos falla los apoyos visuales, entonces tener preparado el cómo reaccionar ante eso, ser capaces de dar nuestro mensaje sin ningún tipo de ayuda visual y eso hacerlo por anticipado para luego no tener problemas de última hora. Os vamos a proponer cuatro técnicas de ensayo bastante sencillas y bien las podéis combinar en diferentes escenarios. Es recomendable un ensayo final de toda la presentación en diferentes condiciones. Lo podéis hacer eh, con apoyo visual o sin apoyo visual para ver cómo os manejáis. Podéis poneros también en la situación de tener pocas personas, llamáis unos amigos, unos familiares, o tener más personas para ver cuál es la influencia que tiene el número de personas en vosotros a la hora de presentar y controlar más los aspectos de contacto visual. Podéis hacer los ensayos también con gente favorable o gente desfavorable, que os hagan preguntas y os pongan en jaque ante diferentes aspectos de los que estéis tratando. Entonces, de esta forma podríais preparar el turno de preguntas, que a veces puede resultar demasiado tenso, ¿no? cuando uno piensa en él. Y podéis también ensayar en unas condiciones de tiempo limitadas, por si el día de la presentación, por lo que fuera, generalmente son eh, aspectos de carácter técnico, tenéis que limitar vuestra presentación de lo que tenéis previsto, a una presentación un poco más reducida, entonces ahí tendríais que saber seleccionar qué aspectos de vuestra presentación son relevantes y tendríais que mantener sí o sí. Respecto a las técnicas, empezamos por la primera, la primera es memorizar el comienzo, lo hemos dicho muchas veces, los comienzos son fundamentales en una presentación, de un buen comienzo depende el seguimiento que tenga la audiencia y el interés que demuestre por lo que vais a contar, entonces eso es conveniente tenerlo seguro y tenerlo memorizado. Y eso tenerlo muy claro y repetirlo muchas veces. No hace falta que siempre lo hagáis con las mismas palabras, pero sí con las mismas ideas, con las ideas claras que queréis transmitir. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vais haciendo repetidamente de forma que al final fluye. No os tenéis que preguntar pre, no os tenéis que preocupar casi por lo que queréis decir, sino que va saliendo de forma automática. Eh, Va a ser importante porque va a ser el momento, justo el comienzo, donde vais a poder tener más nervios. Entonces si eso lo tenéis bien controlado os va a reportar una situación de calma y confianza de cara a afrontar todo el resto de la presentación. Otra técnica de ensayo para que no se nos haga muy grande y no nos, se nos genere el problema de tener que quedarnos con la mente en blanco es ensayar con nuestras notas. ¿Por qué no? Tenemos nuestro discurso o unas notas hechas y las tenemos cerquita de nosotros en los primeros ensayos. Entonces vamos fijándonos en nuestras notas y vamos interiorizando nuestro discurso. A medida que sigamos ensayando vamos a poder ir prescindiendo de las notas para al final poderlas tener en el otro lado de la habitación. La siguiente técnica es una técnica de carácter práctico. A veces las presentaciones pueden durar 15 minutos, media hora, una hora, incluso hora y media. El intentar afrontar un ensayo de una presentación tan larga, pues puede ser difícil desde un punto de vista logístico de encontrar tiempo para ensayar todo, o nos puede dar una pereza tremenda. ¿Cómo voy a empezar ahora yo a hablar hora y media? Rac, rac, rac, rac? Entonces, os recomendamos que dividáis vuestra presentación en segmentos de tres minutos y los ensayéis por separado. El comienzo, el final, las diferentes fases de vuestra presentación, ¿de acuerdo? Si tenéis una presentación de 15 minutos, tenéis cuatro segmentos. Cuatro o cinco segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo tener que ensayar los 15 minutos de un tirón que ensayar tres, descansar, tomar un café, volver a ensayar la misma parte, si no nos hemos quedado muy convencidos, o cambiar de parte, y así y vamos a poder encontrar a, la, a gente dispuesta a oírnos también de forma más fácil, ¿de acuerdo?, porque tienen que dedicarnos menos tiempo. Entonces, una técnica muy recomendable, que mitiga mucho los efectos de la pereza, y os la recomendamos. Y por último, el ensayo por excelencia es la grabación en vídeo. Bien para que nos valoren otras personas o bien para autovalorarnos nosotros mismos. Ahora mismo estamos rodeados de tecnología, es facilísimo grabarnos en vídeo. Tenemos webcams en los ordenadores, eh, cámaras en los móviles de además altas prestaciones. Entonces podemos ponernos en situación de ensayo grabándonos todos los aspectos de nuestra presentación. Y luego, eso sí, evaluarlo y valorarlo. ¿De acuerdo? Se lo podemos dar a otras personas, pero lo podemos valorar nosotros mismos, que somos los principales interesados. Cuando os grabéis en vídeos, proponemos que os hagáis dos cosas. Primero, quitar el sonido, para ver cuál es vuestra capacidad de comunicación desde el punto de vista del lenguaje no verbal. Y luego poner el audio y ya hacéis una valoración global. Con muchas de las rúbricas que hemos manejado en este curso podéis estimar qué puntos, en qué punto estáis y hacia dónde os gustaría migrar y de esa forma ir mejorando en cada uno de los nuevos ensayos que vayáis haciendo. Cada vez que alguien os ofrezca la posibilidad de grabaros en vídeo para poder valoraros, cogerla, porque es una oportunidad de mejora y de afianzar vuestros recursos de cara al objetivo final, que es cuando lleguéis a la presentación, disfrutarla.